Tratando de retribuir tantas de las cosas que estás compartiendo conmigo, me gustaría compartir con vos el diálogo de un ex alumno con un ex profesor. Un día alguien tenía que hacer trámites y llegó al lugar de los trámites y había una cola muy larga a la vez. Que empezó a, a pensar el tiempo que iba a tener que estar tuvo otra sensación porque reconoció que quien estaba delante de él había sido un ex profesor entonces como uno siempre hace buscando la manera de empezar a conversar le preguntó hace mucho que la cola está en este lugar profesor y el hombre se dio vuelta y lo miró y le dice ¿Quién sos vos? La persona le dice, ¿no me reconoce? Yo fui tu alumno y ahora soy profesor. ¡Ah, profesor como yo! Sí, sí, y precisamente, soy profesor porque quien me inspiró a hacerlo fue usted. ¿Cómo, cómo dice? Te lo voy a recordar. Un día, al colegio, un amigo llevó un reloj. A mí me gustó tanto el reloj que se lo robé. Cuando mi amigo se dio cuenta que no lo tenía más en su bolsillo, fue a quejarse a usted que precisamente era el profesor. Usted se paró frente al grado y dijo, en esta clase se ha robado un reloj. Fue hasta la puerta, cerró la puerta, nos hizo poner de pie, nos pidió que cerráramos los ojos, que no los fuéramos a abrir y que usted iba a... A buscar el reloj y así usted fue de bolsillo en bolsillo y obviamente cuando llegó a mi bolsillo encontró el reloj pero siguió revisando todos los bolsillos hasta que terminó con el último en ese momento nos pidió que abriéramos los ojos y que el reloj había aparecido ese día fue el día más vergonzoso de mi vida porque yo estuve a punto de ser declarado un ladrón y una mala persona pero usted salvó mi reputación y no me dio ninguna lesión de moral jamás me dijo nada y, y eso a mí ese día yo comprendí lo que es un educador usted no se acuerda de mí el profesor le dijo yo me acuerdo del hecho me acuerdo de buscar el reloj, pero no te reconozco porque yo también tenía los ojos cerrados mientras buscaba. Y esto nos lleva a una reflexión. Si para enseñar tenemos que humillar a alguien es porque no hemos comprendido lo que es enseñar. Y entonces ahora, con toda premeditación, Gloria, te quiero... Llevar a las palabras que educa. Mira, qué precioso tu relato sobre el profesor. Y yo te escuchaba y pensaba en otros casos en los cuales hay una palabra que tiene un poder diferenciado. Ahí la palabra del profesor y el cuerpo del profesor valían más que los cuerpos de los estudiantes. Y el profesor declaraba, este chico robó. No sabemos cuál habría sido el futuro de ese chico. Pero eh, el profesor se puso en condición de humildad y él también democráticamente cerró los ojos para no saber quién era, para no saber de quién era ese bolsillo. Y qué importante es Bernardo la confianza que ese profesor tuvo en que esa estrategia que desplegó iba a ser eficaz, iba a ser eficiente, iba a servir para que el otro aprendiera y él también aprendió en ese proceso, claro. Y seguramente los demás que no se acercaron nunca a la cola a saludarlo también aprendieron. Aprendieron cómo se puede dar oportunidad desde el lugar del maestro y desde todos los lugares para que el otro crezca. Y no aprovechar el poder para castigar. Dar la oportunidad al otro, que no es un igual, es alguien más joven es alguien que sabe menos, es alguien que está aprendiendo y que tiene mucho más derecho a equivocarse que nosotros, los adultos. Entonces, esa oportunidad no es un gesto generoso solamente, es un deber político, es un deber de quien abre la mano para que el otro pueda tomarla si la necesita. Es un deber del, del que está formando hacia el otro que se está formando. Esa oportunidad, es un, por eso digo que es un deber político no estoy hablando de partidos, claro, estoy hablando de derechos. Estoy hablando de que ese chico se tentó y que hizo mal, pero que tenía derecho a reconfigurar su conducta y a tener otra chance. ¿no? Y pienso, Bernardo, en eh, un, una novela muy bella que se llama El primer hombre. La novela es de Albert Camus, el mismo de la peste y el mismo del extranjero. ¿no? Un filósofo francés. De comienzos del siglo XX, él escribe ese libro pensando en su maestro y se lo dedica. Y cuando gana el Premio Nobel, la primera persona de la cual habla es su maestro, el señor Bernard, y dice, fíjate, que eh, él se sentía tan digno en la escuela. Era un chico muy pobre y tenía un triple estigma Camus. Me parece una eh, una figura fortísima para pensar también los estigmas que hoy tienen quienes llegan a la institución educativa de cualquier nivel. Camillo era hijo de un francés y vivía en Argelia, o sea, que de algún modo era extranjero. Además era huérfano, a su padre lo habían matado en la guerra, lo habían matado un obús. Pero además tenía un tercer estigma y es que era muy pobre. Con todo eso, él va a la escuela pensando que la escuela es su lugar de salvación de algún modo y encuentra al señor Bernard. Y dice que se acuerda siempre del señor Bernard porque él los juzgaba a sus alumnos dignos de conocer el mundo. Dignos. Entonces, como los juzgaba dignos de entrada, sin saber quiénes eran y qué estigmas tenían, les daba, les daba y ellos tomaban lo que podían, lo que les salía. Pero su función no era ponerles una nota, era darles, era abrir la mano. Entonces, esto, dar oportunidades, ¿no? eh, dar chances, eh, dar mundos, abrir universos de significados. Ese es el lugar del maestro y de la palabra que enseña. Y no solo fijate, Bernardo, en la palabra que enseña en la escuela obligatoria. También en la universidad la palabra que enseña es una palabra cargada de poder y cargada de potencial, cargada de oportunidades que es bueno tener en cuenta para ver cómo uno usa eso, porque en la universidad desde hace algunos años tenemos poblaciones mucho más diversas que antes. La heterogeneidad del estudiantado se nota más, es mayor. Esto pasa en la Facultad de Filosofía, donde yo trabajo fuerte, y también en otros lugares, inclusive fuera de la Universidad Nacional, donde también trabajo, y vemos que año a año va creciendo la diversidad de sujetos, de trayectorias, de culturas que llegan a la universidad. Y ahí es tan importante esta palabra que acoge, que recibe, la palabra que da la bienvenida y que trata de tender lazos, que trata de hacer que el otro también se sienta digno, como el señor Bernard hacía con los alumnos entre los cuales estaba Albert Camus, y como hacía este profesor que estaba en la cola cuando tuvo ocasión, ¿no? La palabra, el gesto, la disposición, para darle al otro la mano y darle al otro las oportunidades, insisto, más allá de generosidades personales, porque pensamos que el otro es un sujeto de derecho, por eso, que el otro puede, que el otro es digno de confianza,